como estáis estamos en un nuevo vídeo para el canal y en este caso en este precisante estamos en Friday Night Funkin otra vez pero esta vez vamos a jugar a un nuevo mod que es full hardy es otro mod de Sardy que es como un espanto ¿no? pájaro pero vamos a jugarlo porque pero es una de la ocasión pero han dicho que es súper complicada vamos a ver vale eh, vamos a empezar, se supone que aquí no sale lo de Story Mode, ¿no? Aquí ni sale lo de Free Play, solo sale Full hardy. si le das ya empieza la semana. Bueno, vamos a darle. Así es el mod, espera, esto se ve así en el fondo. No... Les es Ha ido complicando después pero, pero por ahora esto va a ser fácil Bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye. Bye, bye, bye. Bye, bye, bye, bye, bye, Bye, bye. <laughs> Vamos todos todo oscuro. Ay, ay. cosa oh no ah, está desapareciendo ah, oh voy a morir voy a morir acabo de morir acabo de morir pero no sé cómo oye porque ¿Por qué se me ha quitado el juego? Tío, no me lo puedo creer. Esto es muy complicado, ¿eh? Esto no se pone ni en difícil ni en normal. No, es solo normal y ya está. Y no, es, es muy extraño que sale como todo negro ahí. Había quitado el juego antes sin creer, creo que era Es que no me lo puedo creer Este En esta parte es donde siempre muero Bueno, donde siempre voy a morir, porque es más ha Ay, ay Bye, bye, bye, bye, bye. Bye, bye. Esto es la parte más fácil, siempre cuando sale eso. Pero esto es cuando hay un montón de teclas ahí saliendo. Es la más de, son las más difíciles de esa parte. Las que sale un montón de teclas ahí. Pero esa no es tan difícil porque no hay tantas. Yo he visto más, ¿eh? en los últimos modos que he jugado, ¿eh? Pero que he grabado también. ¡Oh, no! ¡Yo voy por ahí! ¡Me voy a morir! De más rápida! Esta es la parte, que voy a morir. Ah, no, es, es esta, creo que era una parte, pero creo que es esta. Sí, es esta, literalmente. ¡Ah! ¡Oh! ¡Ay, Dios! Ha visto cosas más difíciles que esto. Bueno, el aire sí. Sí, he visto cosas más difíciles que eso. Ah, ¡Lo he conseguido! ¡Lo he conseguido! No me lo puedo estar creyendo. Me lo he pasado. Me lo he pasado literalmente. Lo habéis visto, ¿verdad? Mira, acabo de pasar segunda. Con todo eso. Es que ni me... yo no creo. Aunque he visto cosas más difíciles. Creo que este ha sido uno de los mods más difíciles que he jugado nunca. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Solo dura unos 9 minutos, que poco. Da igual. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Dadle a like, suscribiros y adiós.